Mi amor, te tengo que hacer una pregunta. Si yo no te tuviera los tres carros de lujo, ¿me seguirías queriendo? Claro papi, yo te seguiría queriendo. Si yo no te llevara todos los fines de semana a comprar a Miami, ¿me seguirías queriendo? Claro papi, yo te seguiría queriendo. Si yo no te tuviera las cuatro cuentas bancarias y las siete tarjetas de crédito, ¿Me seguirías queriendo? Claro, papi, yo te quería mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Te voy a seguir queriendo. Pero te voy a extrañar. <risa> Oye, amiga, ¿y por qué no saliste a bailar? ¿No viste que el que me sacó a bailar fue el tomate? ¿Y qué tiene? Que ese tomate solo baila pura salsa. <risa> En estos momentos tenemos al embajador de China en nuestro país. A ver, ¿algún periodista tiene alguna pregunta para el embajador? Yo, yo, yo. A ver. ¿En China hay barrio chino? Bueno, en China casi todos los todo barrios son chinos. Quiero casarme con alguien que le guste viajar. Bueno, te recomiendo un trailero. A ellos siempre les gusta viajar. <risa> Señor brujo, necesito un amarre para mi novio Ponga atención los siguientes pasos Valle, bañese bien Póngase perfume Y después tome su celular Y hágale una transferencia a ese hombre Porque hombre mantenido No lo corre nadie ni aunque le echen agua caliente <risa> Carlos, ¿dónde estás? Es que ya me siento muy borracho y me fui y ya, voy para mi casa pero no se preocupe, no estoy manejando, tomé un Uber Pero Carlos, estamos tomando en tu casa <risa> Si tenemos estrés, nos tomamos tres Si no tenemos remedio nos tomamos litro y medio <risa> ¿Qué hacen 10 panes en una esquina? Una pandilla <risa> Te quiero con toda mi panza ¿Será con todo el corazón? No, mi panza es más grande <risa> Mi amor de ese restaurante sale un olor de una comida riquísima. Si quieres, pasamos otra vez. <risa> Por favor, deme un desodorante. De bolitas. No, en las bolitas me pongo talco. <risa>